Muy buenas tardes. Bueno, lo que digo en el título, ¿no? si no quieres que el mercado te destroce, ten en cuenta un par de cosas que son muy sencillas. La primera, mantén liquidez. Mantén liquidez siempre, aunque te pese, aunque te... Mmm, las entrañas se te corroan mantén liquidez. Juega, y sobre todo en Futuros, con cantidades muy pequeñitas. Eh, conozco gente que Futuros trabaja con 100 euros al día, no trabaja con más. Y de esos 100 euros le saca lo que le tiene que sacar. Claro, evidentemente utiliza un apalancamiento alto, pero claro, son 100 euros. Entonces el temor a perderlos y poniéndolos stop es muy pequeño. Pero, como dice, si yo me saco mis 10, 15 euritos solo de eso todos los días, mi cartera crece rápido cada mes. Y es cierto. Y es cierto, y en porcentajes importantes. Y es verdad. Y le funciona. Oye, cada uno en sus cantidades. Habrá gente que lo trabaje en 200, hay gente que lo trabaja en 300, gente que lo trabaja en 500. Eh, pero bueno, hay de cada uno, ¿no? Pero mantén liquidez. Segundo, pese a lo que digan, pese a lo que digan los medios, que es que son hay veces que es, que es, que es para estrujarles, ¿no? Si todo el mundo le tiene tanto miedo a una recesión económica, si los inversores le tienen tanto miedo a una remis, rem, rem, eh, eh, recesión económica, por pues algo será. Entonces, si está llamando a la puerta en muchos aspectos, tenlo en cuenta, tenlo en cuenta porque no van a avisar. Y el día que caiga la noticia, esa noticia que te machaca, átate los machos, y estate preparado para tener clara cuál es tu estrategia si pasa eso me explico, hay mucha gente que está eh, holdeando Bitcoin a lo largo del tiempo y llegas a ese momento y vende porque tiene previsto vender Dice, si va a pasar algo así yo vendo y ya veremos cuando llega solo ya volveré a comprar vale, te lo compro hay gente que cuando llega ese momento dice, yo no lo toco, no me complico, y cuando llegue abajo ya compraré más. Pero hay gente que vende en pánico, y no vende cuando pasa, sino cuando ya ha pasado. y Dice, joder, es que como siga bajando me va a fulminar, esto se va a ir a cero, no creo en el mercado en el que estoy y lo desconozco. Con lo cual, cuando eso ya ha bajado bastante, venden, no saben luego, están indecisos cuándo comprar, y al final compran más caro de lo que han vendido en pérdidas. Y ese es el gran problema, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, estate preparado y ten claro, ten claro qué vas a hacer. A todos o a la mayoría nos va a pillar con el pie cambiado. Esto es seguro, es decir, eh, no, yo estoy alcista, tal, no, yo estoy bajista, cual... Eh, ¿Vale? Pero que cuando hay un cambio de tendencia de ese tipo, una, una de estas brutales, tipo COVID, tipo caída del... del... del 18, ¿vale? Por ejemplo, eh, tipo cosas de esas, de esas duras, de esas fuertes, ya cuando te, o, o noviembre del 19, o sea... No, noviembre del 18, perdón. O sea, ese tipo de, de, de caídas, te pillan y te pillan a contrapi y ya está, y te equivocas, y no pasa nada. La cuestión es que tengas claro qué vas a hacer. Y la tercera que os quería decir, que os lo digo siempre y lo digo muchas veces, la paciencia paga. Llegar a ese punto porque has sabido esperar... La paciencia paga. Por eso decimos que la gente anciana es peligrosa. Porque no le tememos al futuro. Cuanto más mayores nos hacemos como ya nos queda menos futuro. Ya nuestro futuro ya está ahí. No tenemos miedo al futuro. Yo personalmente no le tengo ningún miedo al futuro. Siempre he sido una persona muy como suele decir, ¿no? muy hecha para adelante. El futuro me, me lo como con patatas. Da igual, no sé si me quedan otros 50 años o lo que me queden. No me importa. Pero que no tengo ningún miedo. Pase lo que pase, no importa. Soy un viajero, voy a descubrirlo, voy a disfrutarlo. El camino hay que disfrutarlo. Y aquí ni os cuento. Y aquí ni os cuento, porque como seas sufridor, vete a otro mercado. Y por cierto, también otro, otro consejo que sí os puedo dar, seguro, es que hay vida más allá de Bitcoin. Es decir, hay otros mercados por explorar que cuando tú has empezado a hacer trading, a comprar y vender eh, valores como es Bitcoin o como son las criptomonedas, es un mercado muy complicado. Cuando paséis al stock market o al mercado de futuros, por ejemplo, del oro, eh, a Forex, vais a ver que es muchísimo más fácil, pero muchísimo más sencillo. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto la vida con las criptomonedas? Ay, amigo, a mí me gustan por la volatilidad. Habrá gente que le guste por otro, esa volatilidad es lo que hace que, bueno, pues puedas ganar mucho y también perder mucho, claro, evidentemente. Si buscas establecer ahí una correlación, un equilibrio en tu cartera, a lo mejor una parte de ella tienes que llevarla a valores menos volátiles en los cuales tú estés más tranquilo y vayas viendo cómo progresan poco a poco de una forma diferente pero no penséis por esto que en futuros del oro o en forex no se gana dinero, se gana mucho dinero, en futuros de acciones se gana mucho dinero no os confundáis, no penséis que no se gana como, en, como es, que hay gente que se piensa que es que no se gana tanto como en las criptomonedas y si sí se gana, ¿eh? cuidado, si sí se gana, entonces, explorar nuevos mundos, <ríe> en fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está, bueno, pues ahí de, de relax, está tranquilito, venga, comenzamos. ¡Compra el curso de mi abuelo! Únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda! Uy, que se me había muteado esto. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas si cumpla el curso de mi abuelo. Si te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas, puedes ir al canal VIP, hacer tu bueno el abuelo lo tenéis, ¿no? Está más, está todo en oferta, incluido el VIP, VIP menos oferta, pero hay cosas que están a un precio, los cursos, las clases, eh, ¿qué más, qué más, qué más tenemos por ahí? Pues los scripts, los scripts, el script de trading, el script de hold el, el all in one también están a precios que no vais a volver a ver. Yo me lo voy apuntando y cada vez que hago una oferta ya no vuelvo a ese precio. Eh, eso es seguro, porque, claro, se han acumulado dos ofertas juntas, entonces eh, no las vais a volver a ver. Así que, el que quiera, ahí los tiene, el que avisa no es traidor. ¡Ese avisador! Que luego me decís, ¡que no! ¡Esa oferta me la mantienes! ¡Ostras! ¿Hasta cuándo se mantiene, por cierto? Hasta el día 10 de mayo, ¿vale? Se mantiene hasta el día 10 de mayo porque, bueno, pues alguien me lo pidió. ¿Cobra el paro? El ¿Cobra entre el 9 y el 10? Pues bueno, pues oye, eh, claro que sí, por supuesto que sí, que se lo voy a respetar hasta ese día. Y si no lo hago cobra el 10 y lo que me dice que hasta el 11, pues hasta el 11, no pasa absolutamente nada. En fin, eh, tenemos a Bitcoin aquí, pues tranquilito, se pegó esta subida de recuperación, no ha sido capaz todavía de, de cerrar por encima de este máximo relativo que hizo aquí para intentar romper esa línea de tendencia, así que relax. De momento se ha venido a apoyar a la media de 100 en 4 horas, Parece que la parte superior de este TP1 ha sido clavadito, también en consonancia con la M20 que viene aquí, bueno, pues es una zona de posible rebote, vamos a ver si la pierde o no la pierde, vamos a ver cómo cierra, me interesa mucho el cierre porque en función de eso podemos ver uh, hacia dónde podemos ir el fin de semana. Y si podemos aprovechar un gap trading, el gap trading, para aquel que no lo sepa, es siempre ese trading que hacemos entre el precio al que ha cerrado los futuros del CME de Bitcoin al precio eh, al, en el que se mueve a lo largo del fin de semana. Es decir, si por ejemplo los futuros cierran ahora en 29.200 y empieza a bajar Bitcoin durante el fin de semana a 28.500, pues hacemos un largo en 28.500 porque normalmente el domingo va a hacer ¡rua! y se va a ir otra vez a ese cierre. Y viceversa, es decir, si Bitcoin empieza durante el fin de semana a subir y se va, por ejemplo, a, a 30.000 pues de 30.000 hacemos un corto hasta más o menos ese punto y eso es lo que es el, el gap trading eh, los futuros del cme por su parte iremos viendo a ver cómo cierran uh, están aquí si a alguien le interesa ponérselos btc admiración btc 1 admiración bueno están en 29.330 vale, ahí están eh, pues sopesando o, o pasando esa zona de resistencia que teníamos ahí marcada bueno, pues se ha es que es que al final hay gente que dice, el análisis técnico no funciona, vale, para ti, pero yo digo, eh, creo que la zona que está marcada, muy claramente, pues hemos venido, hemos salido un poquitito, igual que salimos aquí, igual que salimos aquí, la hemos recuperado, intentó pinchar, no pudo para arriba, la hemos sobrepasado por la, sobrepasado por la parte de arriba, nos hemos apoyado una vez, a lo mejor nos apoyamos otra vez porque tengamos que ir aquí a la media de 200 en 4 horas, y oye, maravilloso, de momento todo fantástico, bastante bien, y tenemos que estar muy atentos a lo que son los cierres semanales, esos son importantes. ¿Vale? Oh, ya se me ha fastidiado aquí el navegador. A ver si lo tengo que pausar todo. ¡Madre mía! Firefox no responde. Bueno, parece que se soluciona la cosa fácilmente. Bien. Eh, por otra parte, en el análisis que hicimos la semana pasada, o a lo, bueno, esta, semana, a lo largo, esta semana, el fin de semana pasada, no sé. Bueno, eh, hicimos este análisis con todos los gráficos limpios, eh, tiramos la línea de tendencia, soporte, resistencias, zonas de posible llegada. Nos quedamos justo en la zona marcada en la parte superior. Bien. Eh, por la parte de arriba tenemos ahí marcado un TP2 el TP1 está hecho y lo tenemos marcado en la zona de 33.321 y tenemos una zona interesante, importante de resistencia en 32.360, que yo creo que es la zona que debemos de tocar como siguiente objetivo si sobrepasamos eh, los 31.000 ¿vale? evidentemente ya la línea de tendencia esta que tenemos aquí de máximos esta que tiramos aquí, ya nos va dando confluencias por encima de ello entonces ya, ya está yendo hacia el TP2. En el momento que tenga una chuchón, un arreón, si coge fuerza lo hará. Por otra parte, podemos estar formando con esta línea bajista, si no pasamos esta tendencia eh, ya, lunes, a eh, más tardar, no la empezamos, no la pasamos a lo largo de la semana que la pasemos y luego no la perdamos, podemos estar formando un pequeño triángulo que vuelva a descansar en la zona, ¿vale? Vuelva a ir arriba, vuelva a descansar para luego ir al a alza, ¿vale? normalmente este tipo de, de triángulos suelen ir a la baja, pero ten, hay que tener en cuenta que estamos en una zona de acumulación que en la que llevamos bastante tiempo, Hemos ido, la hemos retesteado, ha funcionado, estamos retesteando la zona superior de toda esta zona de acumulación, con lo cual, bien eh, por su parte, el BLX ayer, que nos indicó? pues fijaros, nos indicó una buena subida de precio pero no es una gran subida evidentemente de volumen, era difícil, eh, Situarnos por encima del volumen del día anterior, sí, pero si nos fijamos en subidas anteriores, eh, los dos primeros días de subida más o menos están en ese rango, con lo cual malo no son, pero cuando ya el impulso es de verdad, ¿veis? Las tres velas de impulso, una, dos y tres, las tres velas que además son muy similares, eh, tienen ya un rango mayor y ese volumen no lo hemos tenido, ¿vale? Entonces, eh, yo me todavía sigo bastante cauto en este aspecto, mientras eh, no sobrepasemos esta zona de los 30.500 aproximadamente, eh, bueno pues eh, el soporte lo seguimos teniendo ahí abajo en la zona de 27.000. Entonces, bueno, pues si a mí nos tiene más tiempo ahí, a mí yo no me importaría, ¿eh? sinceramente, porque son no operaciones que están saliendo. La verdad es que bastante bien. Ethereum, por su parte, eh, de momento, después de intentar caer a esa zona, parece que quiere seguir a la alza. Vamos a ver cómo reacciona la semana que viene. De momento, eh, claro, tenemos el día de trabajo. Eh, el día 3, eh, 2 y 3 tenemos reunión de la FED y el 3 con la rueda de prensa. Van a ser días convulsos, van a ser días en los que puede haber bastante volatilidad. Estar muy atentos porque puede pasar de todo en cualquier momento. Eh, esperemos que nos tranquilo, o sea que eh, tenemos unos días para descansar. Y bueno, por su parte, el total market pues, hoy ha caído un poquitito, le quedan cinco horas, pero bueno, ha caído un poquito y la dominancia de Bitcoin también. Si cae el total market y cae la dominancia de Bitcoin, pues bueno, pues las altcoins estarán bastante planas. El dólar índice, por su parte, hoy ha estado recuperando un poquitito del camino, ha intentado dar un susto. Era raro porque, ostras, que se lance ahora el dólar, mmm, quizás... Eh, bueno, yo creo que están descontando 0.25, que se van a subir el día 3. Yo creo que lo van a subir. Hay gente que dice, no, que ya van a parar, qué tal. Yo creo que van a subir los 0.25 y, y hasta que no se rompa algo no van a parar. Eh, por su parte, las altcoins, bueno, decíamos que pues Cardano está como el total market, no cae, pues cae, el tot, cae, cae Cardano también. Eh, como por zona más negativa, tenemos aquí a Unisab, eh, bueno, Amazon, esto no es ojo a la lista buena. Yo digo, ¿qué hace Amazon aquí? Si Amazon no es una cripto, aquí, venga. Ahí está Venga, la parte positiva el Cage, Otra vez, 22 y pico por ciento Ya sabéis que cuando va al centavo Llega a ese centavo o lo pierde un poquito Luego pega una chuchona arriba de un 20, de un 30% Pues ahí lo tenemos Los cortos de Bitcoin, por su parte Vamos a verlo en esta otra gráfica Están subiendo vale. Empieza la, la, la, la presión bajista a seguir ascendiendo poco a poco Siguiente objetivo lo tenemos en la zona de 1550 ¿vale? Con este máximo que hizo Este apoyo aquí vale, Es una zona importante de apoyos Aquí, aquí Entonces, bueno es toda esa zona, debería de tocar ahí y a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué es lo que pasa en ese momento. Pero todavía puede estar jugueteando un poquito en la, en la, aquí haciendo dientes de sierra. Bien, volvamos a las altcoins. Eh, tenemos RAD, Alpha, Bit2Me subiendo en 5,60. Bueno, Cake, 4,45. Eh, hablábamos el otro día, ¿no? Que después de, de llegar a zonas de mínimos... Podía rebotar y, bueno, pues de momento no está mal, no está mal, vamos a ver si sigue, pero claro, eso de que el staking, toda, eso, toda esa mierda que han soltado y demás, bueno, pues ahí está, pero cualquier vuelta otra vez a los dos y medio es pues compra, ¿eh? para, mí, para mí es compra, o sea, no me cabe la menor duda de que Cake tiene mucho que decir muchísimo. Eh, Solan a un 4, un 4,16, tocó la zona de soporte, pues bueno, le toca ir otra vez a la zona de los 26, sigue camino de ella, muy, muy bien. Uh, Crypto.com, 2,5%, sigue con su subida, va, tiene varias... Vemos velas de este tipo, con los rechazos, y pensamos que ya nos van a, vamos a ir abajo, y son unos mosqueos, unas manipulaciones, unas manipulaciones que hay tremendas. Eh, muchas veces no sabes si fiarte o no fiarte, pero al final, eh, por ejemplo, en esta vela, ¿De qué te fías? Pues muy sencillo, primero del volumen, y segundo de que he cerrado por encima de este máximo relativo anterior, con lo cual mi objetivo ya empieza a estar aquí arriba, en los 0,8, ¿vale? Entonces 8 centavos de dólar, eh, bien, y los ha tocado de hecho, ¿Vale? Y ahora, eh, de momento, cuando llegue un cierre por encima de eso, el siguiente, pues lo tenemos ahí, ¿Vale? Y poco a poco eh, ir ascendiendo. Así que, bueno, no va... No va nada mal, ¿vale? Eh, Ripple, por su parte, 1.95. Bueno, pues ahí tocó ese techito. hizo una especie de doble techo. Se ha bajado a la siguiente zona de soporte. Y, bueno, pues ahí sigue... Ahora otra vez intenta ir al alza. Bastante bien. A ver si vuelve a los 0.50. Y, bueno, poco más los presets. Siguen ahí en 0.69. Otra vez a la... Bajaron un poquito. 0.75 es normal. Y es dinero gratis. O sea que... <ríe> y, bueno, tenemos unos cuantos ahí en verde. Eh, no son muchos, pero... La mayoría están en rojo, con Matrix, Idex, que bueno, es que Idex lleva una carrera que no había quien lo pare, entonces bueno, pues que tenga este retroceso ahora mismo de un 10% después del pedazo de subidón que ha llevado desde este arranque hasta máximo, estuvo en un 95%, ahora está solamente en un 52% de beneficio, ¿a dónde? Zona, ¿veis? Toque que toque, bueno pues es una zona de paradiña normal, puede caer inclusive hasta los 0.71 y no pasaría absolutamente nada eh, bueno no pasaría absolutamente nada el que vaya ganando, el que vaya perdiendo, le fastidia un poquito y eh, INJ también está por aquí en las pérdidas, Zeller, STX, SHA XVS y Cava 4.27, luego a partir de ahí ya empiezan, pues bueno pues, cercana a 4, por debajo del 4 pues que tampoco tiene más importancia Cava está en una zona de soporte eh, bueno, pues ahora vamos a mmm, tirarle, ¿vale? Aquí más o menos, desde, desde aquí hasta aquí, pues tenemos una zona, inclusive estos mínimos, tenemos una zona un poquito amplia en la que no debe de perder. Eh, me atrevería a decir que un apoyo en 0,72 sería bastante bueno en esta zona. Vale, eh, Así que bueno, pues vamos a ver qué vamos a ver qué quiere. Yo lo digo porque sé que hay gente que tiene cava y que le gusta, pues me parece bien, porque creo que son proyectos bastante, bastante interesantes. Eh, respecto a... ¿Qué he visto yo por aquí? No, no. no es que están, están ya algunas sufriendo, sufriendo bastante, más de la cuenta. Pero... Yo lo digo, si es que las altcoins son para momentos de altcoins. En fin, tenemos en cuatro horas la vela de Bitcoin, que le quedan 58 minutos, están dentro de la última hora, está intentando ahora ir al alza, que ha a a la baja, la alza es una vela pequeñita, de un 0.50, ahora de repente puede hacer... Rar, rar, rar, y romper. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener dentro de poco el cierre de los futuros y posiblemente bueno, pues, quieran cerrarlo en un punto que les venga bastante bien. No sé, no sé exactamente en qué punto le va a venir bien. Tener en cuenta que el btc uno veis que pone una D aquí, todos los valores que aquí pone una D es que vienen delayed, es, vienen con retraso En este caso es un retraso de 10 minutos. Entonces pues a lo mejor nosotros vemos una reacción en nuestro Bitcoin que aquí no vemos hasta 10 minutos después. ¿vale? Tener en cuenta eso. Así que poco más que añadir. Simplemente que paséis un buen fin de semana, A los que estéis de puente, disfrutarlo. Y como digo, siempre invertir como mucha cautela, guardar liquidez para cuando haga falta y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.